¡Cuquila! ¡Ya llegaron Benny Juanito en la pequeña Yexa, Nacete, ¡La chupita se Chupi! Repa, y Ferturra, repa, de la jefa! ¡Pitudo! ¡Pitudo del del sacramento que ¡Hasta te brillaron los ojos, ¿verdad? Dice de aquí, y mucho menos de allá de Máximo Cerdas. Todos los primos, todos los primos del callejón, hasta el barrio sagradísimo. Para el famosísimo perro. el chamo y la hermosa. Mi cancho y chicito venga el saludo. Venga el sabor, vengan sabor. Dice por qué. Ya llegó la banda que baila bonito. ¡Vaya bella y siguió la. que baila bonito! ¡Toma el que le están en foto. Van para el loca. Van en casa, buen Antonio, para el cabrito. Para el tacubayo. Para el vento Que Que bañan en patillas. Santo por y Chuki, toda la banda que radica en el gabacho, ¡Los canchito, ande para el Checa al Barrio de San de Sadeo, la familia. La familia me encanta, gustando del barrio desde la más la más pequeña, mi gata Melanie. Venga el sabor, otro canchito, otro canchito para la banda que llegó de la Guerrero, va. Va llegando el rinconcito. toda la concepción. tócale bonito. tócale bonito, Ram López. Ah! Oye, mi música. Oye, mi música. Juanito. Oye, música, explode, ¿Qué? <risa cartoons> <¡Cuàrdito> es <risa> la peña <re> <risa> La chinguita López. <Çelucano> <compromiso> <rig Idol> <calendar! risa> de César, baila, bolsa ese boyeja se baila brincando jalando el ricón y mi compadre fantoche la voz del escorpión fantoche, mentos, malditos están con fantasmasos ¡El chévere sabor! ¡Qué bonito dibujo! ¡Tomo! ¡Lo dijo el chavo del 8-1! ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso! ¡Y de jamón! ¡Cuál de... es el 8 hijo! ¡La confirmó el fijo! ¡Todos los pantonados vienen del baño Grifo! ¡Cuatro hijos el Japón son piches! ¡Cuatro libros, ronas, visa! ¡Cuatro las... Carlitos y despueblas! ¡Cuatro hijos pues, por Even! ¡Clarándose la frase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 De tan bonito. Patito cruce los panucas, patus. Buenambulto en pluma. Pechuguín. Pinto fin. Faltier para Lili. Para Richard de Santa la fama nos pertenece, el Chuchito. El sabor. Blue. Blue. Blue. Blue. no, no así? Para el Phantom, para el pequeño Liker, ¡Vamos los zombies! Venga chuchito, mira que siempre look y fantasmero ¡Otra vez Missing House! Gandy con la fonte, Mr. Robocop Esta noche transforme Quitaros el cajete pa' Chupas, Casi Chino Cacete 77 para Chicharo Basta el buen chino, tirar pelón chico, no serve, no, pan, Alejandra Gimeli Discos de Puebla para el famoso Marihuá Permicolcito Forever Para el Visual y Sopor Mariana Francos y el Se va